Por cierto, no he enseñado la skin, que no es la definitiva, porque a ver, os explico, ¿eh? Os explico esta skin porque seguramente hay gente que no entienda la skin. Diga, ¿y esta skin? Ahí va, pero... <ríe> no, la... Esto... no está del todo... ¿Y la de Calvo? No está del todo diseñada, ¿eh? Que se ve ahí... Se ve ahí que tiene body painting, ¿eh? <ríe> se ve ahí... Que le falta un, un trozo de pantalón. eh. <risa> se ve ahí que... <risa> los brazos también. Pero las piernas... A ver, replico, ¿vale? Eh, yo hice un juego, ¿vale? Conjunto a varias personas hace un tiempo. La nueva moda de los jóvenes así se ven sensuales según ellos. <risa> Yo hace ¿verdad? más de un año terminé de hacer un juego que me, que me costó hacerlo un año, ¿vale? Tardé un año, un poquito más de un año, en hacer el juego y junto a varias personas hice el juego. No solamente yo, yo hice la parte de programación. Había otra persona que se encargaba de diseño. Bueno, había dos personas. Al principio había una persona. Luego hubi... habían dos personas, pero al principio había una. Y luego pude conocí a otra persona que me podía hacer la a todo. A ninguno cobrábamos nada, obviamente. No estaba pillando dinero por ningún lado, no había una, una fuente de ingreso ni nada. Simplemente no era un juego porque era un sueño que yo tenía. Quería yo hacer ese, ese juego Y además que mi sueño es dedicarme a hacer videojuegos mm, No tengo comida Mal, vale, vamos Vamos a volver Vamos a volver ¿El juego era por lo para algo en específico o por hacerlo? No, a ver Ah, ya respondiste bueno, bueno, Pues eso Que quería hacer un juego y tal Y bueno, pues... El delay Ya, ya, no te preocupes, no te preocupes que hice el juego al final Después de un año por ahí No sé exactamente si duró un año Un poquito más No me no acuerdo la verdad Bueno, pues que lo hice Y entonces El personaje principal Que se llama Red O sea, rojo en inglés eh, O sea, es el que tengo ahora La skin que tengo ahora eh, Vamos, parecido, es igual Es En vez de cuadrado Es eh... Es con píxeles, o sea, píxeles pero en 2D, no en 3D, y no es cuadrado, es forma humanoide. No por comida, he venido aquí, y me, o sea, me he ido sin comida. Bueno, vamos al huerto, ¿no? Que en el huerto tiene que haber. ¿No es el juego que presentas en un vídeo? Sí, sí, ese juego es. La verdad, os explico, porque yo tampoco... La verdad es que no me siento muy orgulloso... Del juego No porque, no sé Porque no sea bueno el juego en sí Todavía existe el juego muéstralo en stream 3 El problema del juego Es que no es que me sienta Orgulloso Que me sienta orgulloso es El problema es que No está muy bien De rendimiento o sea, El rendimiento del juego no es muy bueno eh, sea Muy fácil y por eso no, está, no ha tenido tanta publicidad porque cuando veía que la gente lo jugaba y se le cerraba y todo Me frustré mucho y me desanimó a bueno a seguir haciendo, bueno, intentar mejorarlo Porque yo creo que no es culpa de del código que yo hice, porque no es código código, es otra forma de programar pero las cosas. No sé si es por el. por el motor del juego o por. no sé, la verdad, no sé cuál era el fallo. Y me desanimó a seguir investigando y tal. Y por eso no, no tiene tan. no digo mucho, mira, pues tengo un juego, juegalo, porque. Para que entre alguien, lo juegue y vea que no va, o sea que se le cierra o se le crashea o lo que sea. Yo para eso, pues la verdad es que no, no me interesa decir que tengo un juego. Aunque me sienta orgulloso de haber hecho el juego. Que no digo que no. El problema es ese. Que, que crasheaba. Pero la verdad es que a mí el juego, la historia y todo eso me gusta. Y además para el tiempo que lo hice y no teniendo ni idea... De casi de, de... Es de PC. ¿Y de qué va el juego? A ver, el juego va de que... A ver, se llama Red, ¿vale? Pero Red es simplemente la protagonista. El juego va de que Red es la capitana de una tripulación de... que va por el espacio pues con una nave que se llama Strayer. ¿Vale? Y entonces... Eh, a esa nave lo que le llegan son como envíos, ¿no? Envíos diciendo: mira, pues ven aquí, ven allí, a planetas, a galaxias, que hay un problema. Bueno, son como la policía espacial o agentes espaciales, una cosa así, ¿no? Digámoslos así. Pues entonces, Red y su, y su tripulación son una especie de superhéroes, por decirlo de una forma, porque tienen poderes y tal. Entonces, pues un día le llegan o una noche o no sé, en, en un momento en la galaxia cuando estaban por ahí divagando, le llegan un mensaje como de alerta, de, de como de ayuda, de auxilio, de una, de un como, también le llega con poca señal, le llega con poca señal de que necesita ayuda en la galaxia tal, en el planeta tal, envía las coordenadas, todo muy bien. Y entonces, pues dice: Bueno, pues como es nuestro deber, ¿no? Pues vamos para allá. En la nave hay eh, cuatro tripulantes: Tripulanta o como me llame. Está Red, está Lady Sun, está Nova y. Se me olvida uno. Fuck, se me olvida uno. Es que hay una que. <ríe> que no me acuerdo el nombre. Joder, no, perdón, bueno, no, nombre. que hace ya un año que tampoco estoy usando mucha cuenta, pero... Bueno, que cada persona, cada tripulante tiene un superpoder Red tiene la, la, el poder de lanzar con el traje que tiene, con este traje, ¿vale? Tiene la habilidad de... bueno, habilidad, no poder, habilidad, no, llámame habilidad Tiene el poder de lanzar bolas de... como de fuego roja, ¿vale? Bola, bola roja, que puede ser de fuego o de, lo que, de energía, realmente Lady Sun tiene la habilidad de crear objetos, o sea, objetos de defensa. Nova, creo que era habilidad de curación. Y la otra es que no me acuerdo, era... Ah, Ra, la otra era Ra. Pero Ra no me acuerdo qué, haría, qué, qué, qué, qué hacía. No me acuerdo qué habilidad tenía. Pero bueno, que cada una tenía una habilidad y bueno, pues era, estaba en toda una nave. Ra. Ragón con Ashi al final Ra con Ashi al final Porque era en verdad era una Es una referencia a Ragón ¿Vale? Eh, como Ragón iba a promocionar el juego y tal Pues mira, le hice en su honor le hice, le hice en su honor un personaje Que en verdad es un poco de relleno a los personajes Porque realmente la que importaba era la red Ya el resto de personajes me, da igual me daba igual el nombre un poco Y bueno, pues nada que van al planeta, tal y cual, se llama el planeta Red Coconut, ¿vale? Eh, no, Coconut, se llama Coconut, ¿vale? El, el planeta se llama Coconut, de la galaxia 333. Y bueno, van allí, tal y cual, y resulta que antes de llegar unos piratas, unos piratas espaciales, le interceptan la nave... ...y se llevan a la tripulación entera menos a Red... ...que estaba en los motores casualmente... ...porque la había enviado la capitana que era Lady Sun a ah, no, espérate, he dicho que la capitana era Red, ¿no? ...pero es que... Eh, ...no, la capitana era Lady Sun que me acabo de acordar... ...que estoy recordando la historia... ...que hace ya mucho tiempo que no me no acuerdo... ...bueno... ...que le envían a los motores y, y justamente tiempo después de enviarle a los motores... ...porque estaba fallando... ...unos piratas interceptan la nave... Se llevan a la gran mayoría de la tripulación menos a Red ¿Y qué pasa? Pues que Red se da cuenta ve que la nave va para el planeta donde tenía que ir Y entonces va allí al planeta Y entonces ya el juego empieza ahí, ¿no? Dentro del planeta tienes que, bueno, pues... Pues seguir para adelante intentando encontrar Bueno, pues pista o, o algo que te diga dónde está tu... Tu tripulación ¿Red los rescata? Sí, Red los rescata entonces llega, ve como que hay laboratorio, no sé, cosas muy raras, ¿no? En un planeta donde se supone que estaba. Lo ve muy vacío, la verdad, pero. Pero ve que, que no hay mucho. O sea, que, que hay árboles, hay cosas, hay vegetación, ¿no? Un planeta normal y corriente, pero que se extraña de que falta cosas, que hay muy pocas cosas. Y cuando van adentrando en el mundo, pues se va encontrando con enemigos. Hay, bueno, enemigos o amigos, entre comillas, porque si no ataca seres hostiles o seres no hostiles. Ya está. Entonces, cuando va investigando por ahí, pues ve como cosas muy rara, ¿no? Sigue para adelante, no hay problema. Hasta encontrar como un búnker subterráneo. Entra en el búnker subterráneo... Y es donde estaba el de la transmisión. Que la transmisión era como. Como una. Digamos, como una cara gigante. Y resulta que al derrotarlo. Al derrotar a esa cara gigante. Que yo le llamo Godok. Godok con K al final. Godok. Pues. Eh, pues resulta que era una persona que estaba ahí. Que era la que había hecho que animales como por ejemplo los cerdos o, o otros animales que había en el planeta fueran hostiles. Y entonces pues sale ahí al final que sale Red con su tripulación, ahí se convierte en la reina del planeta por haberlo salvado. Y bueno, y después que una cosa que falla, y no sé por qué falla porque yo lo miré 20 millones de veces, es que... Eh, al final, cuando terminas el juego, en el título, en el, en el menú, debería salir otro título que sería como una referencia al siguiente juego. Que la verdad es que tengo ganas de hacer el siguiente juego. Que sería La reina del planeta, ya me espodeaste el final XD. De... Ya, pero qué más da. lo vas a jugar. No sé, si, si puedes jugarlo, juegalo, te da igual. Mm. Entonces, iba a ser como que cuando terminas el juego, en el menú te iba, te iba a aparecer Red de Coconut. O sea, Red de Coconut. Y entonces, como Red, la reina de Coconut, ¿sabes? Como dueña del planeta. Pero bueno. Eh, nunca se pudo optimizar. Por lo que... Me siento orgulloso de haberlo hecho... Pero por sí, otra parte... Sí, sí, vamos, ¿no? hace el nuevo juego. Pero por otra parte, no sé. Tengo ese resentimiento de no verlo hecho bien. Que a ver, no, no es culpa mía 100%. Que a ver, yo no tenía ni idea de, de hacer videojuegos y menos con el motor gráfico ¿eh? que, que, que usé. Que usé un motor gráfico que no tenía ni idea. Tardé como un mes o dos meses en averiguar cómo funcionaba. Y ahora tampoco tengo. Bueno, a ver, ahora mismo estoy con la serie, o sea, con Minecraft, o con los directos y tal. Pero antes tenía mucho más tiempo que ahora. A ver si. O sacrifico los. Los directos, sacrific... o sacrifico. Yo que sé, algo. Porque es que no puedo hacer. Porque como empiezo el curso también. Este. Este mes. El 21 de este mes empiezo curso Por lo que no sé qué voy a hacer Me tomaré unas vacaciones De aquí de los directos Y a ver cuándo voy a poder hacer directos